El motivo de, de la rueda de prensa, de, porque hemos convocado y que agradecemos que estéis aquí, es porque vamos a presentar la Jornada Municipalista de Izquierda Unida. Transformar desde el municipalismo, lo hemos puesto digamos, como, como lema, como, como nombre a esta jornada. Eh, se trata de eh, mostrar la experiencia que Izquierda Unida lleva haciendo desde muchísimos años en los ayuntamientos y se trata de poner en valor que todo lo que hemos hecho durante los últimos prácticamente 40 años de municipalismo pues son políticas eh, absolutamente diferentes a las que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista eh, en, en los ayuntamientos donde han gobernado fundamentalmente cuando han estado en solitario. Eh, son experiencias de todo el Estado, es decir desde Riva Pasea Madrid, vienen compañeros y compañeras de, de Iruña, de Pamplona, vienen compañeros de la provincia de Cádiz, alcaldes de otras partes de, de la provincia de Córdoba y sobre todo, bueno, pues también experiencias de compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba, alcaldes, alcaldesas, eh, concejales, concejales, nuestros diputados, nuestras diputadas en en la Diputación Provincial, que también están incorporadas al programa. Y se trata de varias mesas de debate eh, que nosotros presentamos en esta jornada. La primera una mesa de participación ciudadana y, bueno, eh, un poco el modelo de cómo eh, se han hecho en algunos sitios presupuestos participativos y cómo se trabaja con la sociedad organizada y no organizada para eh, hacer un gobierno mucho más colectivo, para que la gente participe en la construcción colectiva de sus ciudades y de sus pueblos. Vamos a hacer un debate importante sobre las empresas públicas eh, y el futuro de las mismas, en el que estarán bueno, pues el gerente de SADECO, el exalcalde de Puente Genil, Manuel Baena, porque inició un proceso importante allí de empresas públicas, Fernando Macías, que es el alcalde de Medina Sidonia, y el exalcalde de Córdoba, Andrea Ocaña, que también participará en esta jornada. Eh, modelo de ciudad, urbanismo y, y medio ambiente, cultura y patrimonio, servicios sociales muy ligados a la cómo se lleva directamente el servicio de ayuda a domicilio en algunos ayuntamientos y los procesos que hay en otros eh, también igualdad, una mesa sobre igualdad y la mujer en el, medio, en el medio rural y finalmente acabamos con los retos del municipalismo donde estará como digo comp el compañero eh, Carlos Sánchez Mato, donde estará Pedro del Cura, que es el alcalde de Río Pasea Madrid, donde estará la compañera de Iruña Edurne eh, de Neguino, que es de Pamplona y eh, que moderará, bueno bueno, pues la diputada Ana Guijarro cerrará el acto, bueno, pues Ernesto Alba, que es de la Dirección Federal de Izquierda Unida, que es del equipo de Alberto Garzón. En la presentación estará Antonio Maillo, que será el que presente la jornada. Y bueno, lo que queremos, como digo, es hacer un debate amplio, donde invitamos a la ciudadanía, en general, a que participe y a que venga... ...a debatir con nosotras y con nosotros, y sobre todo también, bueno, pues también muy ligado a nuestros cargos públicos... ...y a nuestra militancia, fundamentalmente, para que sepan eh, cuál es el trabajo que hemos desarrollado, que estamos desarrollando... ...y sobre todo también el que queremos desarrollar en el futuro en los ayuntamientos. si tú quieres decir algo? Nada, simplemente completar un poco eh, que las jornadas empezarán este viernes 10, empezarán a partir de las 6 de la tarde... Eh, y volverán a comenzar el sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, con un descanso en la mediodía y volveremos al sábado por la tarde. La idea, como ha dicho Pedro, es poner en valor eh, las experiencias municipalistas de, de Izquierda Unida ante un escenario donde eh, el neoliberalismo lo, lo ocupa todo y las políticas neoliberales pues dejan poco margen, por desgracia, a la transformación de la sociedad y nosotros queremos poner que desde los municipios se está transformando la sociedad y queremos poner esa experiencia porque queremos que pueden ser extrapolables al resto de, de España. Esas experiencia como ha muy bien dicho, Pedro, desde no, de norte a sur de la provincia, pasando por Córdoba-Ciudad, que queremos que es un gran ejemplo en su historia, pero ahora mismo en la actualidad, con las políticas que se están desarrollando y con los compañeros y compañeras del resto del, resto del Estado. Eso, yo simplemente animar, de eh, verdad, que queremos que sea una jornada formativa para la militancia de Izquierda Unida, para los cargos públicos, pero sobre todo a la ciudadanía que también y a los colectivos sociales que estén interesados en cómo transformar la sociedad y en poder escuchar cuáles son las propuestas de, de la izquierda, la propuesta de izquierda unida en este en este en estas jornadas municipalistas. Pero los presidentes participan en el abrazo del municipalismo, uh -huh. aunque, aunque se caen objetos de esas jornadas, pero bueno, hay alguno fundamental que se les... quiere. Bueno, eh, eh, hay una realidad objetiva, ¿no? Que la vemos todos los días en los ayuntamientos. Cuando se hizo, cuando entramos en el nuevo eh, la nueva etapa democrática a partir de la dictadura, fundamentalmente en el año 78-79, eh, los ayuntamientos jugaron un papel fundamental a la hora de eh, la creación de ese nuevo modelo político, económico y social. Pero mmm, al, con el paso de los años, eh, yo creo que los ayuntamientos han sido los, eh, digamos el patito feo de las administraciones públicas, es decir, es la administración más cercana de los ciudadanos, es donde la gente directamente va a hablar con un concejal o con una concejala los problemas que tiene en su vida y, eh, por desgracia, los ayuntamientos son los que menos recursos económicos tienen para solucionar los problemas de la gente. ¿no? Eh, yo creo que esa es una contradicción que tenemos que solucionar y que es el gran reto que tiene el municipalismo, y es tener una financiación del Estado y de las comunidades autónomas adecuada para poder solucionar los problemas de la gente. Y en ese gran reto está que los impuestos de las españoles se repartan el 33% para el Estado, el 33% para las comunidades autónomas y el 33% para los ayuntamientos. Yo creo que ese es el gran reto al que hoy aspira el municipalismo y es poder solucionar los problemas de la gente y para ello necesitamos tener financiación, recursos y competencias. ¿no? Y yo creo que ese es el reto al que lleva aspirando Izquierda Unida desde, desde el inicio, en una primera etapa, los gobiernos de, del Partido Comunista y que queremos seguir ahondando en ese reto, ¿no? De conseguir pues, más capacidad para poder gestionar. Y ahora mismo, pues... Eh, los ayuntamientos no son lo, la herramienta que más facilidad tiene a, par, a, a pesar de ser la más cercana al ciudadano ¿cuántos asistentes esperan? Si existe... no lo sabemos, es imprevisible. vendrá mucha gente de la provincia como es normal, porque participan muchos alcaldes, alcaldesas, concejales Y pero ¿cuánta gente viene? complicamos Sí, no hay inscripción no hay nada